Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este capítulo de Prusomanía vamos a enseñaros cómo instalar en vuestra impresora una cama caliente de silicona. Estas camas calientes normalmente vienen con una pegatina adhesiva. Ahí la podéis ver, ¿vale? Que lo que lo que hacemos es pegar esto encima de una plancha de aluminio hay gente que lo pega directamente sobre el cristal yo prefiero pegarlo encima de una plancha de aluminio porque en el caso de que se me rompa el cristal pues tendría que tirar todo ¿no? y teniéndolo pegado en una plancha de aluminio pues no voy a tener ningún tipo de problema bueno, para acelerar un poquito el proceso yo ya me he pegado la cama en una plancha de aluminio vale ahí tenéis la plancha de aluminio le he colocado el termistor también y nada, ahora os enseñaré qué debemos hacer para conectar la cama caliente al relé. Bueno, en el tutorial lo que vamos a hacer es montar una cama de silicona que funciona a 220 voltios. Eh, con lo cual, como la RAMs no tiene capacidad para mover toda esa corriente, eh, lo que hacemos es conectarla a través de un relé. Es decir, uno de los cables de la cama pasaría por, por dos patillas del relé, en este caso por las dos por las dos de color cobre y por las otras dos patillas lo que haríamos es sacar un cable hacia la RAMS con lo cual la RAMS lo único que controlará es eh, el paso de corriente a través del relé cuando tengamos que activar la cama la RAMS enviará una señal, el circuito del relé se cerrará y la corriente que pasa por estos dos bornes eh, circulará a través de la cama ¿vale? eh, aparte de esto vamos a, neces a necesitar un diodo eh, para evitar el cable de la rams y evitar problemas pues que nos corte las corrientes parásitas vale y que no tengamos ningún tipo de problema así que bueno, continuamos si le quitamos un cacho de funda al cable naranja que trae la cama pues tendremos los cables eh, en ocasiones eh, normalmente yo cuando compraba este tipo de camas pues venían con un cable azul y un cable marrón porque como se conecta directamente a, dos, a 220 pues para no confundirnos con la línea y el neutro pero bueno, últimamente vienen así, eh, con rojo y negro, pero bueno, no tenemos ningún tipo de problema. Escogeremos el que queramos pasar por, por el relé. En este caso yo escogeré el rojo, por ejemplo, y el otro irá conectado directamente a, a la toma de corriente o a la fuente. En mi caso yo lo voy a conectar a la fuente, que me parece mucho más cómodo. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los materiales que vamos a usar. Usaremos unos conectores Faston, para conectar los cables al relé, los cuatro cables que aquí conectaremos, tenemos también otro tipo de, de Faston, estos que son como una horquilla, para conectar los cables a la fuente, esto es opcional, esto también es opcional, vale si lo queréis meter, pues lo podéis meter y si no, pues lo podéis soldar directamente. Y después, pues bueno, unas punteras para, para conectar el cable de dos pines, del relé a rams vale y aquí pues, cables para alargar los propios cables que traerá en la, la cámara bueno pues con todo listo eh, lo que he hecho es pelar los cables vale para poder soldar aquí lo que tengamos que soldar yo también los he cortado a medida más o menos he mirado lo que me hace falta en mi impresora y los he cortado para que me quede lo más justo posible eh, bueno así que nada vamos a soldar esto aquí y a ponerle funda termorretráctil para evitar contactos que son 220 voltios cuidado y volvemos bueno pues ya tenemos esto soldado y con termorretráctil y nada ahora vamos a directamente a colocar los conectores faston en, en, el, en el cable azul y dejar ya lo, el cable conectado antes el relé pues tiene cuatro terminales y si os fijáis pues cada uno tiene un numerito vale los he remarcado con un, con un rotulador para poderlos ver y este es el 30 el 86 el 87 y el 85 vale entonces el cable que viene de la cama caliente que en nuestro caso pues sería este en concreto vale tiene que ir conectado aquí el terminal 30 bien y el que se va hacia la fuente de, hacia el conector de corriente eh, la, fuente de, la toma de corriente de la fuente de alimentación vale dependiendo de lo que queréis conectar pues es este de aquí que es el 87 y los otros dos terminales son donde vamos a conectar el cable rojo y negro para conectar la cama caliente a las RAMs así que vamos a preparar esos cables y volvemos ahora hemos preparado el otro cable que es el que va a la RAMs y vamos a proceder a conectarlo. Bueno, pues el positivo, el cable rojo, ¿vale? Nos va a entrar por el 85, ¿vale? Ahí está. Y el negro nos va a entrar por el, a ver si consigo enfocarlo, el 86. Ahí estamos. Vamos a... Eh, ya tendríamos el relé completamente conectado, ¿vale? Ahora lo único que voy a hacer es sacar estos cables, ponerle funda termorretráctil y continuamos. Bueno, ya tenemos todo listo y conectado al relé, así que ahora pasaremos a conectar todo esto a nuestra, nuestra impresora. A la hora de conectar la cama podemos hacerlo de dos formas. O bien lo conectamos directamente a la fuente a la toma del línea neutro o si no lo podemos conectar directamente al enchufe de corriente. Yo en este caso lo enchufaré la fuente, que me resulta mucho más cómodo y es lo que hago habitualmente. Bueno, pues ya tenemos nuestros cables conectados aquí y por último lo que nos hará falta será conectar este otro cable a nuestra RAMS. Así que vamos a girar la máquina y os voy a indicar dónde se conecta este cable y cómo tenemos que colocar el diodo. Bien, pues vamos a proceder a conectar el cable. En nuestra RAMS tenemos estos tres terminales de 10, de 9 y de 8. El D8 es el que nosotros normalmente utilizamos para conectar la cama caliente. Pues el diodo tenemos que conectarlo en ese terminal y si os fijáis, el diodo tiene como una raya. A ver si consigo enfocarlo... Ahí está. Esa raya del diodo tiene que estar apuntando hacia el borne positivo, es decir... Si la raya está aquí, en este caso tendríamos que meterlo así, porque nuestro positivo es el de abajo, o sea, es el de aquí. Mm, igual nos aprecia demasiado, ahí lo veis, ¿no? aquí está el más en esa esquina, entonces la raya positiva tiene que estar ahí, donde está el más. Entonces nada, vamos a recortar un poco las patillas porque son demasiado largas. Bueno, pues ya tenemos los cables conectados, en este de aquí va el cable positivo, con el diodo, la raya del diodo justo queda debajo de este conector y en este va el cable negativo, en el segundo. Y con esto ya te habríamos terminado el cableado de la cama caliente, ya lo único que nos quedaría sería conectar el termistor y probar a ver si funciona correctamente. Así que nada, espero que os haya servido de utilidad el tutorial y si tenéis alguna duda pues me la dejáis abajo en los comentarios. Un saludo.